La mujer mía no me quiere, entonces por eso me lo bebí. eso no, quería morirme, ni, yo no hago nada en el mundo vivo, sin mamá ni papá, ni amigo ni un hijo que yo tenga, ¿qué hago en el mundo? Nada, nada, un cuñado me la quitó de la mano, la botó, y yo con una cuchara me la, volvíme y me la bebé, porque la mujer mía no me quiere, por eso, me encoroné y por eso me voy a matar.